el Evangelio porque a veces queremos entender el Evangelio para entender el Evangelio y no sé si entendéis lo que estoy diciendo estudiamos el Evangelio para entender el Evangelio y no lo ponemos tan difícil pero es verdad que el Evangelio es muy normal muy fácil, muy sencillo Sencillísimo. Y el Evangelio solamente quiere que reconozcas a un Salvador, que lleves bien con tu familia, con tus amigos, que lo ames, que no seas escandaloso, que no malgures y que lleves una vida más o menos en la tierra que es pecadora, lo más posible correcta para Dios. Es tan difícil llevar ese Evangelio es tan difícil ahora si aquella persona que quiere y se angustia de conocer todos los secretos de Dios es un evangelio muy difícil tan difícil que no lo va a poder conseguir jamás en su vida porque ni a los apóstoles ni a ningún ser humano que ha pasado por esta tierra ha podido comprender lo, lo que es el entendimiento y la plenitud de Dios pero hay algo tan sencillo que pone para nuestras vidas para hacer día a día allí donde estemos allí en nuestras casas, nuestros amigos y hay algo tan sencillo que dice amaros unos a otros como yo lo amo Amén. ¿está en sencillo y tan normal el Evangelio? ¿está en sencillo y tan normal el Evangelio? ¿pero qué es lo que pasa? que a veces lo sencillo lo hacemos difícil ¿por qué lo hacemos difícil? porque a veces queremos cometer y incluso sin saberlo algo malo algo malo querer saber es de Dios y el porqué esto y el porqué aquello. Y el porqué ha dicho esta palabra y el porqué ha dicho aquello. Y ciertamente es verdad en todos los casos que pongáis, no solamente en este, sin todos los casos. Si vais a escuchar a una persona por los fallos que pueda tener, gramaticales o de descuido, no tengas cuidado te lo aseguro de antemano que vas a sacar un saco de fallos que vas a sacar todos aquellos fallos que tú quieras llevarte. pero si vienes a agradarte en el Señor y si quieres agradarte para tener una vida más agradable en esta vida que bastante hacemos con poder ir pasándola y quieres coger y entregate a tus amigos, a tu familia y a todos. En ese buen camino que nuestro Dios nos da. Y que es fácil que no... Mire, que sea difícil para nosotros. Es fácil, llevarlo. Por eso, el menester, venir con un pensamiento... El otro día lo dije bien claro, y hoy lo voy a repetir otra vez. Porque es el misterio más grande de Dios y el más fácil fijaros que es el misterio más grande de Dios y el más fácil el hombre, y no voy a poner más entendimientos ni más cosas el hombre tiene dos cuerpos y alguno me dirá ah, es que yo he oído que había más cuerpos es igual, yo digo dos cuerpos y tampoco digo que no haya más pero me interesa a mí dos cuerpos el cuerpo carnal que tengo que alimentarlo, que tengo que comer y que si no como me debilito, cojo una enfermedad y posiblemente acabe en un hospital y si no como en el hospital, os podéis imaginar dónde voy al cementerio. Pues ahora comparar este cuerpo carnal con el espiritual, compararlo que no son tontos compararlo. Si al cuerpo espiritual, que no es de pan, sino de toda la palabra que sale de Dios, no lo alimentas, ese cuerpo se va debilitando, debilitando, hasta que ya, aunque vayas donde vayas, porque esto se podía comparar, digo comparar, y que nadie pueda confundir las palabras, ni como dicen muchos, transversarlas, que esto se podía comparar también como el hospital que vamos a nosotros a que nos curen nuestros cuerpos debilitados pues podía ser que eso se podía comparar en donde estamos intentando de alimentar nuestro espíritu y Dios nos dice que seremos, tenemos que estar alimentados con las palabra de Dios y eso es lo que alimenta nuestro espíritu y es tan importante como alimentar nuestro cuerpo carnal pero claro para esto hay que tener fe para esto hay que creerlo que si no se cree, alimentarás tu cuerpo carnal y posiblemente te podrás gordico, por no decir otra cosa, por no decir otra cosa, gordico. Pero es que puede ser que tengas, como a algunos les gusta decir, un aura, un cuerpo corpóreo, que está dentro de nosotros, que no se puede ver, que hay que alimentar día a día con las buenas obras. porque si no se debilita por eso dijo Jesucristo lo dijo bien fácil y las palabras a veces no entran en nosotros porque no estamos preparados ni siquiera para querer querer creerlas Jesús dijo al diablo a que estas piedras se conviertan en pan rápidamente le contestó Jesús con otro versículo de la Biblia y le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios Amén. porque él era el maestro divino que sabe que tenemos que alimentar los cuerpos el cuerpo carnal que no podemos descuidarlo que necesita el pan el pan material pero que necesita la palabra de Dios Amén. por eso hay momentos así como el cuerpo carnal cuando te vas dejando y te vas dejando y te vas dejando entra una enfermedad tan grande en tu cuerpo, que ya no tienes defensas, que cualquier bricobio que entre en tu cuerpo se apodera y te destruye, pues es lo mismo que el cuerpo espiritual, cuando entra en un enfracamiento, en debilitarse, cualquier virus de Satanás te destruye y ya no puedes, por eso hay que cuidar los dos cuerpos, el carnal y el carnal, y el espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer la palabra en Daniel, capítulo de Daniel. Y voy a leer un versículo y después diré algo que he podido eh, reunir, que es de la misma Biblia. Pero hay una separación para saber dónde voy. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los untesilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios alabado sea Dios alabado sea Dios si esto podemos comprender nosotros fue la afrenta más grande que Dios pudo hacer a su pueblo dice que en los utensilios del templo de Dios vino este rey y se los llevó a su tierra a sus dioses paganos para ponérselos allí ¿cómo se quedaría el pueblo judío que aquello tan sagrado que tenía, se lo arrebataron y se lo dedicaron a dioses ajenos, a ídolos. Pues, muchos podríamos decir, ¿cómo Dios pudo hacer eso? Pues yo os puedo decir, que porque nos ama Dios, porque Él nos ama aunque nosotros no lo amemos, porque el misterio y la grandeza de Dios está en amar aunque tú no lo ames porque eso es Dios y si no amara a Dios aun a aquellos que no le aman dejaría de ser Dios y Dios no puede dejar de ser Dios por eso reprende y castiga a sus hijos porque los quiere. y esto hay una, un, un significado que está claro hubo un tiempo en que el pueblo de Israel aquel pueblo santo que dirigió Moisés. Cayó en la idolatría, cayó en el paganismo, cayó en la herejía, en el adulterio y en todo juntamente con los pueblos paganos. Y Dios no puede consentir que aquel pueblo que había preparado él desde el principio del mundo casi ya, desde Adán, ya lo tiene visto que va saliendo el retoño y el retoño hasta que se convierte en un pueblo, una nación donde tiene que nacer el Mesías y por eso tiene que presentar a ese pueblo santo y sin contaminación pero llegado el tiempo este pueblo se apartó de la paz de Dios y entonces Dios en su justicia Siempre pone juicios para castigar al hombre y sacarlo de su error. Pero también hay una cosa que los hombres no tenemos. Lo digo porque podéis ver vosotros en los tribunales. Cuando tú haces un delito, te coge uno, te juzga y te mete preso. Y ya está. Pero Dios que siempre es misericordioso, que es tanto para la ira y pronto para el amor, Amén. Manda a su pueblo profetas para hacernos volver de su camino del error que están llevando. Y ahí fue Ezequiel y fue Isaías y fue Oseas a decirle al pueblo que estaban caminando por sus caminos errados, por sus caminos de adulterio y habían dejado el Dios que le había sacado de Egipto, aquel que lo había liberado de la esclavitud. Pero no hicieron caso a ninguno de los profetas y en Dios también hay un momento que tiene que ejecutar su juicio pero también te da una oportunidad para el arrepentimiento cosa que hoy en este mundo no se da llegó el momento que tuvo que cumplir su juicio para castigar a su pueblo aquel pueblo santo que quiere que vuelva de sus caminos que no lo castiga porque lo odia que lo castiga para que se vuelva de sus caminos. Y así hoy lo está haciendo también en este mundo. Por eso, usándose del rey Nabucodonosor, usándose Dios, porque Dios siempre se usa de personas para castigar o elevar a un pueblo. Siempre se usa de personas. Y usó al rey Nabucodonosor para conquistar al pueblo de Israel y así fue como Nabucodonosor arrasó Jerusalén destruyó la nación de los judíos y no solamente eso, arrasó el templo algo tan sagrado que ellos tenían y todos los utensilios sagrados del templo se los llevó y los dedicó a sus dioses paganos Dios los quería preguntar Dios los quería corregir, pero había visto que con el amor, que con la enseñanza, no había podido conseguir que los profetas consiguieran que se volviera el pueblo de sus malos caminos. Por eso el juicio de Dios, que te da una oportunidad, tiene que cumplirse al pie de la letra. Por eso cumple. Dios el juicio contra su pueblo arrasó a Jerusalén arrasó a la nación como pueblo y se llevó no solamente los utensilios sino que se llevó más de 250.000 judíos esclavos a Babilonia el rey de y después el rey le dijo traeme muchachos de la realeza de los príncipes aquellos que no tienen tacha y son del rostro hermoso para que yo los tenga en el palacio y aprenda las letras y la lengua caldea alabado sea Dios alabado sea Dios cuando un pueblo domina a otro pueblo coge la prolinata de su juventud para transformarlos y cambiarlos para que se olviden de qué cultura venían y que olviden también sus dioses y presentarles dioses paganos. Pero fijaros que es importante que entre estos muchachos no nos dicen cuántos eran, no sé si eran 200 o 1000 o no sé cuántos, dicen muchos muchachos jóvenes de 16, 17, 18 años, algo que tenía futuro para que el pueblo de Babilonia podía aprovecharse de esa juventud. Pero fijaros que hasta los nombres de estos muchachos les son cambiados. Porque no quiere que quede rastro de nada de lo que es judío. Porque no quiere que quede rastro que represente la cultura y a sus dioses por eso los entrega y los cambia pero entre ellos estaba cuatro muchachos cuatro muchachos que aún en toda tribulación en toda desgracia en toda destrucción siempre hay un remanente que es fiel a Dios y en esto estaban los cuatro muchachos jovencicos Daniel Ananías Afarías y el otro es Abel Nevor. bien son cuatro muchachos que les cambian el nombre les quitan los nombres judíos y se los dan nombre babilonios para que se olviden hasta, hasta de la clase que son pero como hemos dicho en todos los sitios aunque esté el mundo mar siempre hay ese remanente Eso que siempre nace aunque sea de un tronco podrido Esa ramica que sale para dar nueva vida Aleluya. Y entonces estos cuatro jóvenes Le piden al jefe de los inucos Que no les hagan contaminarse con la comida de la ración Que les preparan cada día del rey por dais de cuenta. Ellos no quieren ni contaminarse con nada que tiene el pueblo babiloniano. No quieren, quieren ser fieles y puros a su Dios.